Mira, esta actividad forma parte de un ciclo de foro conversatorio que estamos promoviendo como el Fondo Editorial de la Asamblea Nacional William Lara, que es un ente adscrito a la Asamblea Nacional, a la presidencia de la Asamblea Nacional, y, lo, y este ciclo se denomina eh, Conversando con el Pueblo Legislador. Venimos aquí a presentar eh, mi último libro, eh, El Imperio contraataca, Crónicas Demagógicas de Capril que... Es como un apéndice ¿no? al, al libro de análisis político, ideológico sobre el programa de la derecha venezolana. Y este libro viene, eh, como dije, como un apéndice, eh, eh, disecando, eh, quitando el perfume, eh, desmaquillando un poco las estrategias de la derecha venezolana.